¡Hola, amigos del canal Random! Hoy os traemos una película anterior a Scary Movie, y es de las peores parodias que os vais a encontrar. Porque ya sabéis que sacar cine del bueno es demasiado mainstream. Así que... ¡preparaos para... Plum Comenzamos con muchas letras. Por algún motivo, el director cree que el público objetivo de esta película sabe leer. Bah, eh, mucho texto, saltémonoslo. Tenemos a dos abrazafarolas hablando de cosas que no le interesan a nadie y uno de ellos se supone que es la imitación de Forrest Gump. La vida es justo como una caja de chocolate. Resulta que Calvo Gump estaba sentado sobre un maletín. Estaba sentado sobre esto. ¡Dámelo! Y la loca esta lo abre, aunque en la siguiente toma está cerrado. Y bueno, hay otro error más que seguro que habéis visto todos, pero como esto no es un vídeo de errores, no hagamos más lento este sufrimiento y sigamos adelante. Luego, el director de una película random llama a Bonnie pidiéndole el guión. Así que la chica se lo da a Calvo Gump para que se lo lleve al director. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Estamos ahora con John Travolta y Samuel L. Jackson. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! ¡Adoro a Samuel L. Jackson, tío! ¡Con, con, con la permanente y todo! Y bueno, se distraen un poco diciendo tonterías y atropellan a Calvo Gump. ¡Ojo a esto! ¡Que el doble tiene pelo! ¡Cutres chapuceros! Resulta que Travolta y Samuel son exterminadores de insectos. A mí no me pagan bastante por esta mierda. Y bueno, no paran de hablar en ningún momento. ¿Recuerdas a que tío que hacía con Fu, el de los Nunchakus, Tony Krakatoa? Yo le llamaba Krakatoa. Y ahora lleva dos palos de madera metidos por el jodido culo. Y caga ese ritmo. En fin, que llegan a la casa que hay que desinfectar. Que da paso a otra parodia que termina con los exterminadores huyendo. Samuel L. Jackson está muy enfadado, así que decide dejar su trabajo y se choca con Calvo Gamp. Saltamos a la noche anterior con los asesinos natos. Te quiero, Nicky. Te quiero, Valorie! Les interrumpe Paki Ring con un maletín, que quiere obligarles a enfrentarse entre ellos en el ring, pero la chica tiene planeado robar dicho maletín. Estamos ahora en el local de String y Exterminación, y el malo obliga a una bailarina a trabajar ahí como pago por una fumigación. Travolta llega al local de Paquirrín. ¿Quieres saber cómo llaman a las cucarachas en Botsuana? Por lo visto tiene que sacar a pasear a Mimi, la novia del jefe, como si se tratara de un vulgar chucho. Pero la camarera le aconseja que no la deje comer comida mexicana, ya que pierde el control. Así que pasemos al siguiente capítulo donde Travolta va a por la mujer de Paquirrin y llega el mítico chiste de eructos. El Tarambanas se va a, a echar un pirili, suponemos, pero se deja la chaqueta y Mimi se come el bollo que estaba en el bolsillo. Lo malo es que el bollo está relleno de insecticida, ya que es un invento de Samuel L. Jackson para matar bichos, pero parece que a Mimi no le afecta. Total, que se van a casa de Vip y Les. ¡Gracias! <risa> ¡Ay! ¡Tocado! <risa> en este punto la película resulta inaguantable y a nadie le interese nada. Solo queremos que se acabe ya. ¿Qué por qué lo hacemos? ¿Por qué vemos estas películas? ¿Por qué nos autoinfligimos dolor? Porque somos idiotas, estamos hartos de decirlo. No le busquéis una explicación donde no la hay. Venga, un chiste de peos, que no falte. <risa> Mimi quiere comprarle drogaína a sus amigos, pero de repente le da un parraque. Así que los zarambutes le pondrán una inyección de destroxa, que parece que funciona. ¡Quiero una galleta! ¡Ahora! Tras discutir, van al café independiente, donde los camareros van disfrazados como los mejores personajes de películas independientes. Wow, ¡Qué gracioso! ¡No tiene gracia! ¡Me aburro! En fin, que se preparan para comer. Tomaré un Woody Allen con extra de pepinillos. Mimi quiere comida mexicana, pero otra vuelta le pide una hamburguesa. Porque claro, recordemos lo que le dijo la camarera, que Mimi se pone loca con la comida mexicana. Gominolas. Tras ir al baño, nuestra amiga descubre a un grupo de monjas que planean robar a Paquirín. Pero como no es muy lista, pues no se entera de nada. La mermada quiere bailar ahora contra Volta, y lo que logran es hacer subir el contador de vergüenza ajena. ¿Qué digo subirlo? ¡Reventarlo! ¡Hacer que explote! Es increíble que nos hayan echado. Son unos hijos de perra. Si estás viendo la película y en este momento comienza a sangrarte la nariz y las orejas, tranquilo, significa que eres humano. En fin, Mimi obliga a su escolta a detener el coche, ya que Doña Caprichosa quiere comprar algo. Y es que resulta que es... Martes de tacos. Y como la comida mexicana la vuelve loca, empieza a pegar tiros a unos random que estaban bailando. Hombre, a ver, bailan mal, pero no creo que sea para tanto. Bueno, quizás sí, pero quizá quien merezca los disparos es el guionista, pero bueno, es mi opinión. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! En fin, el dueño de la tienda no está contento y les deja atados y amordazados. El semicalvo está a punto de matarlos, pero le interrumpe una clienta, así que deja a su mascota vigilando a estos dos. Pero Mimi consigue convencerla para que los desate. Y bueno, se escapan y detienen el coche de las monjas, así que disparan a una de ellas. Luego le pega un tiro al... ¿Pingüino? Y la banda de Batman sale huyendo, eh, vale. Y preparaos para un extra de cringe con la parodia de Reservoir Dogs. Podría ganar el jodido premio Nobel bailando. Bueno amigos, creo que nos merecemos un buen like por haber sido capaces de hacer un vídeo de esta cosa que os estáis viendo, eh. No, es que yo no doy like nunca porque el botón se gasta. No se gasta, dale, tranquilo, no te preocupes. Las monjas se han reunido porque creen que alguien dio el soplo del robo a Paquirrin. Las tetas! Sí. Pero mientras discuten, las mata el director, que aún sigue esperando el guión. Así que todo este rollo de las monjas no aporta nada a la película y es relleno sin gracia. Si fuera relleno con gracia, lo perdonaríamos, que ya os veo venir, pero es que no tiene gracia, amigos. Volvemos al presente, con los asesinos natos, que robaron el maletín de Paquirín. Y regresamos al momento donde llegaron los exterminadores. ¡Vete a la mierda, calborota! Les disparan cuando ven que trabajan para Paquirrín. La chavala busca el maletín, pero el calvo de goma no está seguro de si se lo llevó. No estoy seguro. Y recuerda que lo dejó en un asiento de la cafetería de cine independiente. Allí ven que el maletín lo tiene la amiga de Calvo Gump. Por suerte para ellos, alguien mata a la loca, el gran Samuel L. Jackson de Aliexpress. En realidad, Samuel también quiere el maletín, así que les ordena abrirlo, y dentro hay... ¡Ojo! ¡Una fiambrera! Sí, muy valiosa y muy rara de encontrar, pero una fiambrera a fin de cuentas pero en su interior está el dinero de Paquirin. Luego Samuel se carga a la parejita de asesinos. Si viene la policía, decidles que el restaurante ha sido fumigado. Así que se pega un bailecito al irse. En otro lado aparece Calvo Gump con el guión, pero sale mal, aunque encuentra el amor. El director revisa el guión, que vaya por Dios, está desordenado, pero le da igual. Maxwell, vamos a rodar esto. ¡Atención! Y como no podía ser de otra forma, el famoso guión es el de esta película. Así que, si no habéis entendido nada, echadle la culpa a Calvo Gump, que fue quien desordenó el guión, porque hasta las películas de parodia de mierda los calvos son malvados. Mimi y Travolta se besan y deciden irse a México. Así que, una vez terminada la película, llegan las horrendas tomas falsas para alargar esta pesadilla varios minutos más. Hoy ha sido un día largo, confuso, loco y totalmente desordenado. Así que si me disculpáis, me voy a mi habitación a sufrir una embolia y un derrame cerebral simultáneo tranquilamente. Porque ya después de ver estas cosas no tengo ganas de hacer nada más. Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.